Fue detenido y al reclamarle la acción, estos la agredieron sin mediar palabras. Agrega que procederá judicialmente por la agresión recibida, considerando la acción como excesiva. Eh, mi hijo me llamó y me dijo que fuera a llevarle el casco. Entonces cuando yo llegué en el pavimento encontré como 10 eh, cuestiones a encima de él. Yo le estoy diciendo que no me lo maltraten porque yo llegué, que, que me atendieran, que me prestaran atención, ellos le estaban agrediendo, eh, me le tenían la cabeza el teniente, de la me, me le tenía en la cabeza metida así forzándolo. La policía informó este miércoles el apresamiento de varios hombres implicados en el robo de bombas de riego en el municipio de Villarriba, provincia de Duarte. Los detenidos fueron identificados como los hermanos Agripino Ortiz Estrella y Orlando Ortiz Estrella, señalados como los responsables de sustraer bombas y turbinas de las orillas de los ríos, arroyos y canales, ambos residentes en el sector Barrio David de Villarriba. Además resultó detenido Pedro Antonio Siri Paulino, propietario de un taller en Gima Abajo La Vega, quien realizó la entrega voluntaria de varias bombas y turbinas, que según este, se las llevaron los hermanos Ortiz, para que las vendiera. Yo me hallé eso a un octavo laurel, en el puente de la en el puente de, de, de, de, de, de, de, de, de, de la y yo como eso, yo veía eso ahí, que los palos se secan yo veía eso ahí, yo sé que subía eso y se hacía cuarto, yo me voy a ir para vender, porque no hay ganas de venderlo desde allá. Los ladrones están presos, no queremos los jueces, los ladrones, porque los ladrones van En el Plano Nacional, miembros del Departamento de Investigación de Falsificaciones adscrito a la Dirección Central de Investigaciones y CRIM procedieron a ejecutar las órdenes de allanamiento dictadas por los juzgados de instrucción del Distrito Nacional en violación a la Ley 20.00 sobre la propiedad intelectual. Estos allanamientos se ejecutaron en diversas casas comerciales del Distrito Nacional. En los mismos se ocuparon 1764 franelas, 287 gorras, 351 vestidos para niñas, 1457 conjuntos, chaqueta y pantalón y 71 pantalones Todos estos presumiblemente falsificados Finalizamos con la diputada Lucía Medina Quien en un video que circula en las redes sociales Se observa a la representante por la provincia de San Juan de la Manguana. Del Partido de la Liberación Dominicana diciendo que les trajo las verdaderas habichuelas con dulce. En el video se observa a la congresista desde un vehículo diciendo que les llevó, además de las habichuelas, los ingredientes para realizar este postre típico de la cuaresma dominicana, pero sin embargo los llama a que compren las batatas. ¡Bendiga! Hoy yo le traje la verdadera habichuela. ¡Habichuela con dulce! que se hace con la bichuela, se hace con azúcar, se hace con leche, se le pone su galleta, se le echa canela y se le echa pasa. Ustedes compren la batata. Perfecto. Así que, gracias por esperarme. Háganlo en orden, que ahí hay para todo el mundo.